Estamos entrando a Facebook. Listo, ya estamos en Facebook. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas noches. Soy Dominique Solís. Eh, algunas personas ya me conocen, yo soy la productora y líder de esta unidad de negocios. Eh, es para mí un honor estar con ustedes en esta noche, estar con nuestro panelista de honor, Gerardo Silver. Eh, el día después Arnold y, y José Ángel no nos pudieron acompañar, José Ángel tuvo por ahí unos minutos de, de conexión, pero bueno, eso no nos detiene, entonces vamos a comenzar con, con el programa. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, bueno... Buenas tardes, buenas noches, estamos con estas diferencias de horario, la verdad que un gusto, un gusto de estar con ustedes, un gusto de compartir, de conversar con, con bueno, con, en este ciclo que lo considero exitoso y que lo considero de una construcción que se basa en la persistencia, que se basa en la continuidad, así que bueno, algún día nos tenía que tocar después de tantos eh, vínculos que tenemos con José que veo que está eh, con problema de conexión. Pero bueno, vamos a ver si pasamos una hora, cosa que no es fácil para mí, una hora, porque bueno, siempre tengo mucho material, Que si no lo terminamos haremos una dupla, o si no, los invitaré a los que, a los que, a los que quieran a seguir conversando. Eh, la, la, la idea, que en todo caso si nos están escuchando por Facebook y demás, era siempre como para servirles mejor cuál es, qué es lo que describe mejor el rol de las personas que están hoy. Queriendo saber de coaching es el número uno, coach formado es el número dos, o aspirante a coach es el número tres. Eh, quien sea coach formado puede poner el dos, y lo puede poner en el chat, vos me vas a decir, en los dos chats de Facebook también, y quien sea este, aspirante o quiere saber de coach, vamos a ponerlos en el uno. ¿Puede ser? O sea, estamos buscando ver la, el auditorio, porque de acuerdo a eso le Podemos este, eh, ponerle un tono diferente a este material que se propone eso: se propone hablar de coaching desde un lugar fácil y de cómo incorporarlo a la vida. Este... Así es. Eh, aquí en México hay un, un dicho que se dice: De acuerdo al sapo, es la pedrada. Entonces, creo que va por ahí. Antes de, de comenzar y de iniciar, y en lo que nuestro público de allá de Facebook, de aquí de Zoom nos comenta esta parte para conocerlos un poquito más, me gustaría presentarlo. Me gustaría que supiéramos un poquito de, de, de Gerardo. Entonces, bueno, pues voy a, a presentarlo como se merece. Gerardo Silver es mentor, coach, trainer y supervisor certificado. Su foco está en el coaching personal, ejecutivo y organizacional. Cuenta con certificaciones internacionales en desarrollo, relacionamiento y habilidades directivas. Eh, esta es, va, se basa en la filosofía de la simplicidad y la transformación. Basada en el acompañamiento comprometido con el cliente y la asistencia de coaches que requieren apoyo para su desarrollo profesional con herramientas de coaching. Aportando sabiduría e inteligencia colectiva en lo que es mentoring, supervisión, comunicación y marketing. Eh, es profesional en publicidad y marketing durante más de 30 años en agencias de publicidad de primera línea locales e internacionales en Argentina. Es director de Silvet Coaching, Comunicación Argentina, de 16 años en Uruguay. ¿Qué tal? We? Tiene todo un currículum. ¿Tenemos un... Sí, un... A, veces, a veces es interesante escucharlo por parte de otras personas, ¿viste? porque suena como algo súper maravilloso, pero bueno, súper <risa> maravilloso, este, pero bueno, digamos que lo que exporta es lo que uno puede hacer y aportar a Ay, la profesión, perfecto, más allá de los decir. títulos y las cosas que están, que están de moda. Para mí, este, esta va a ser una conversación, Así yo es. te agradezco la forma en que me presentaste, este, en la que en la que queremos hablar de coaching, que es una de las tantas cosas que hoy están, están haciendo falta en este mundo, pero desde el lugar simple. Entonces cuando yo veo los programas de Éxito Coach, que estamos acostumbrados a tres eh, recetas para despertarte más temprano, cinco para este, cambiar el mundo, en fin, tenemos una variedad de cosas, yo dije, bueno, vamos a ir por una... Este, Recorrido rápido del coaching y basando en algunos conceptos que los vamos a traducir en la posibilidad de que las personas que nos estén escuchando puedan incorporar eh, con simplicidad algo de esto en su vida. Esa es un poco la, la idea. No, eh, no sé si, si compartir pantalla, porque en última instancia tengo así algunas, algunas, este, algunas, ide, algunas imágenes que las voy a compartir desde el formato... Adelante, adelante, este es su programa. Ah, yo soy coach con nosotros. Tiene ese micrófono apagado, coach. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, iniciando con ¿Ya este me ven? maravilloso programa. Perdón, buenas tardes. Sigan, sigan, sigan. ¿Sí me escuchan? Sí, Gerardo está compartiendo su pantalla, pero me parece que está como cargando y se trago un poquito. Muy buenas tardes a todos y a todas. Perdón por la... Tronó mi máquina, no sé qué le pasó a mi máquina y, y estoy teniendo problemas también con el celular. Estoy aquí en casa de mamá y aquí el, el, el internet no es, no es el mejor. Pero bueno, ya estamos por acá. Sí, me parece que fue como igual falló la conexión de, de Gerardo, voy a mandarle un mensaje y en breve está con nosotros. Hola, hola. ¿Sí sigue Gerardo ahí? No, salí de la reunión, pero ya le mandé un mensaje. Oigan, qué, qué este, qué, qué, webinar tan, tan accidentada. Cuéntenme cómo están. Natalia, ¿quién está por acá? ¿De dónde nos, de dónde nos escuchan? Ya también sé que están por allá por por Facebook. ¿Cómo les va? Yo soy José Ángel Arán. ¿De dónde, de, dónde nos, ¿De dónde nos visitan? Bueno, Roberto, yo sé que está allá en, en Amozoc, si no me equivoco, si no, si no, corríjanme. Argentina, Natalia, qué gusto, Natalia Legal, a todo dar, a todo dar, qué gusto. Oigan, este, este tema del coaching, que es muy importante en lo que se conecta a Gerardo, eh, debo decir que, que para mí el coaching... Hay definiciones, ¿no? Por ejemplo, la definición de la International Association of Coaching que habla que es un proceso de transformación que, que acompaña al cliente, que acompaña a la persona al descubrimiento personal. El